Hola, rápidamente para hacer un comentario respecto al debate que íbamos a tener con Manuel Cosío eh, Lamentablemente en un intercambio que tuvimos anoche ese personaje insultó a la periodista Carmen Aristegui y a Bosfit, con lo cual considero que ya no merece la pena debatir con él los datos están a vista, los datos son públicos, eh, los vamos a compartir en unos momentos a través de Twitter donde cualquiera puede revisar las reacciones a López Obrador y darse cuenta que efectivamente la mayoría de las ciudades donde vienen los mensajes son de México Y solamente una De Rusia Al contrario de lo que él afirmaba Creo que es necesario tener transparencia Antes de que comiencen las elecciones Tener muy claros esos datos Porque le ayudan a la democracia y Ojalá que hubiera Un debate público En el INE, en las instituciones Encargadas de esto Porque nos merecemos la verdad Y que no se abone a la guerra social Nos merecemos una elección sin manipulación Gracias.